Bien, muchísimas gracias Amado. Seguimos acá. Así es. Amado, ¿cuántos años tú tienes trabajando? Yo. Bueno, sí. mi papá me puso el, la primera tarea, obligación que yo asumí. Tendría entre 11, 12 años de edad más o menos. ¿Y tú, Yerjan? O sea, estamos hablando de que si es así, con el perdón, Yerjan, son 50 años de trabajo. ¿Cuántos años tú tienes trabajando? Yo tengo que tener más de 27 años de trabajo. Más de 27. Tienen varios millones, ¿verdad? Coño, tú vas a trabajar no, más yo no que yo. ninguno todavía. Todavía Bien. no tienes un millón. Hago no. esta pregunta. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes más de un millón de pesos? Sí. Pero sí. Sí. Como... Pero tú, que tú has ejercido el tiempo. Pero el, hecho, sí, no, tú has... pero el Es justificable lo, lo, lo tú esto. Claro. Ah, no, no, no, claro, claro, yo lo que trabajaba era que, que chiripiaba, como se dice. <risa> Totalmente. No, no, claro, La vida claro. profesional inicia ahora. Exacto. A donde sí. quiero eh, llevar. Eh, ¿Cuánto dinero tú tienes? Excusame, Carol. Sí, sí. ¿Eh? No, no, tienes? eso no. No, No, si tú te ponías a calcular. No en bienes, no. Eh, en ah, efectivo. es pues en efectivo. ¿Cuánto tú tienes en el banco? Parte de préstamo. Vale, exacto, sí. ah, bueno. pero miren muchachos a donde quiero llevarlos ah, con este comentario y a la gente que no ve es porque quiero citar algunos de los casos más sonados en el gobierno del cambio iniciando con uno de los más eh, que afectó si se quiere y que más impactó a muchos jóvenes a mucha gente trabajadora y a muchos empresarios cuando a inicios del gobierno del PRM y las presentaciones de sus declaraciones juradas teníamos, iniciando un nuevo gobierno, una de sus funcionarias, ministra de la Juventud, la señora Kimberlin, eh, que con treinta y tanto, treinta y dos, me imagino, treinta y treinta y tres años, no puede pasar de ahí, hablaba de más de 50 millones de pesos. 75, ¿Sí? Siempre se dijo en principio y luego resultó que eran setenta El asunto es que cuando nosotros, como ciudadanos, fuimos a las elecciones eh, presidenciales en todos los niveles, Entendíamos que queríamos algo diferente, algo nuevo. Bueno, pues esto se da, entre comillas, ¿verdad? Porque lo que hemos venido observando en los últimos meses, ya a casi un año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, han pasado algunas situaciones que, si se quiere, se han quedado en el aire. Ustedes hablaban en el primer tema del caso del señor Peñaguaba. De los 55 millones. señora, aquí se habla de millones del gobierno malgastado. Como que no es nada. Pero iniciamos con el primer caso de la señora Kimberlin y todos los millones del mundo que no se sabe o no se pudo nunca confirmar si realmente lo consiguió de manera lícita. Esto le costó el cargo. Bueno, pues debió de salir del mismo, me imagino que a petición del presidente, para él no cancelarla de manera directa. Luego de esto vemos algunos escenarios y situaciones que se presentan en el propio proceso electoral. Si nosotros recordamos, uno de los casos también escandalosos de este partido revolucionario moderno, el partido del cambio. Hay que destacar y no olvidar esa frase, el partido del cambio. Entre comillas podríamos decir, vuelvo y destaco, porque hemos visto algunas situaciones y comportamientos de algunos de esos funcionarios, del presidente Abinader, que a veces lo vemos como que quiere estar entre las dos aguas y así no se puede, para hacerles y nosotros estar pendientes como ciudadanos, ¿qué fue lo que elegimos y qué era lo que queríamos al momento de ir a las urnas? Acuérdate que la Ribera es un cambio. Sí. Entonces, hablar desde Kimberly, hablar desde los 55 millones del señor Peña a propósito de las noticias y de que ustedes estuvieron hablando de eso en el día de hoy, que ha quedado como si nada. O sea, aquí los millones se entregan así, como que eso es una mata y que no es de nadie y que no es una producción de todos los ciudadanos de un país que se supone que deben de ir dirigidos a cosas básicas e importantes que nosotros tenemos, bastantes necesidades, no para dárselos a los artistas como fue el caso. Eso ha pasado sin pena ni gloria vemos recomendaciones del señor Pimentel En compras y contrataciones Donde solicita que este señor O quienes trabajaron Para la entrega de esos millones sean sancionados ¿Qué tipo de sanción les cabe? Suspensión del cargo, seis meses sin salario Así, entre otras cosas Pero ya el dinero se regaló Casi 100 millones de pesos 55 millones de pesos dado a la gente Como si nada Y Luis Abinader, bien gracias Eso debió de costarle el cargo al señor Peñaguama como representante de esa institución. Otra de las cosas que nosotros debemos de destacar aquí es los miles de millones que la señora Milagros Germán, que tanto hablaba en su programa atacando este comportamiento del partido anterior, hace utilización. Desde pagar mi, un millón y pico a una persona en una red social con mil y pico de seguidores, ahí está la inómina. hasta hablar de 300 millones de pesos para contratar a una empresa para disminuir el gasto en publicidad. O sea, 300 millones de pesos como que no es nada, como que son 100 pesos o paja de coco, como dicen en el campo, ¿verdad? Y lo que se pagó por la, ¿cómo se llama?, por la marca país, que luego se echa, eh, la Totalmente, echaron Totalmente, eso ha quedado así. <coughs> hablar de más de 40 mil millones de pesos, señores, invertidos, en educación, para el inicio del año escolar, una oh, improvisación. 67 mil. 67 mil. Bueno, pues me tendría que era 40 mil. Bueno, sí, eh, luego sí hablo de eso. Pues en principio 67, se habló de 40 mil. Hablar de esta cantidad de millones de pesos, señores, para un inicio de un año escolar, frustrado prácticamente. Porque nosotros bastante que hablamos de eso, de las necesidades, precariedades, que nosotros tenemos, que no iba a garantizar un acceso para que los estudiantes pudieran decir que lograron pasar un año con las competencias mínimas para pasar a un curso. Entonces se hace una inversión de este nivel con un señor que aparentemente que lo que está es improvisando o no sabemos qué es lo que está haciendo en educación, iniciar un año escolar o seguir un año escolar a un día de una semana santa donde se supone que el nivel de contagio iba a aumentar. Pero estamos hablando de que faltan uno o dos meses vieron, ya para terminar el la año. la pintura de Fulcar? Sí. La pintura que le hicieron. Pero ah, lo bonito de esto, ah, si pudiera buscar la foto, lo bonito la, de esto, busquen, Amado. Busca, por favor, la, la pintura de, de Fulcar. Señores, pero eso no es nada. Lo bonito de esto y lo irónico, y, y que uno tiene como que tener sentido común, o no sé. El señor Fulcar dice el que culto el, a la personalidad. El, él nos rinde culto a la personalidad. No. Pero en el comunicado hay una foto de él. O sea, tú estás viendo lo, contra, lo, lo contraproducente que es. Si me buscan el anuncio de, de no educación, se van a dar cuenta si no hay un culto a la personalidad Totalmente. donde aparece él junto a Luis Abinader, como los lo dos padres de la patria. Y él, pero en el inicio del año escolar, era el señor Fulca que se veía, el, el que se hizo digital. Entonces, estoy citando algunos de los casos más sonados en menos de un año de, del gobierno del cambio. Y el título, yo creo que lo tenemos ahí, chamo. Desde Kimberly al señor Peñaguaba, desde Kimberly ministra de la Juventud, que la investigación está en proceso supuestamente de saber de dónde sacó tantos benditos millones, que no lo logra aquí una gente trabajando en 50 años, siendo un, un, un importante profesional y con varios trabajos y haciendo negocios por aquí y por allá. Desde el señor Peñaguaba regalando 55 millones de pesos como que si nada, y eso quedó así, porque aquí nada es nada. Desde Milagro Germán, que tanto hablaba y que tanto hizo oposición desde su, desde su programa, desde su plataforma y hasta de, desde donde podía llegar. Pero hablar del año escolar, señores, ni decir, si empezáramos a citar varios de los elementos y de los desaciertos que se, que se han venido dando en este proceso de educación virtual, e inicio en algunos planteles ¿por qué no se esperó hasta enero y ver si se podía iniciar como se planteaba, como muchos sectores planteaban, ahora quiero empezar a dos meses donde se entiende que hay un posible rebrote pero también podemos nosotros citar altos funcionarios ligados a escándalos sexuales hey, hey, ¿cómo así? pero tú lo sabes, claro Claro bueno, que tú, ¿tú lo son sabes. por eso que Peñaguaba escribió el, el hermano, ¿no? El, este. El, un, Tony, un el 20, artículo. El, 24, el, no, el poder no, el de la Tony, cama. El hijo, el, Tony, el hijo. El, no, no, el poder no. de la cama. Tony Peñaguaba es el funcionario. El, el, del, el, sí. el otro es Peñaguaba. ¿Cómo se llama Peñaguaba? El, el, del, ah, el del PRI. Exacto. El del PRI. Que él es el hermano. Él que escribió un artículo. El gobierno, está por ahí, usted, lo que se llama y el poder Tony de la cama. Sí. Ay, Dios mío. Pero desde trompadas, puñetazos. Regidoras, hablar de que, perdón, gobernadoras, hablar de que disfrutar de la miel del poder, que en vez de ser sancionada, la mamá lo que dice es que doña Milagro es una vieja chancletuda. Pero recordar a la señora Josefina Castillo. Y... Pero hablar de la señora Josefina Castillo. Castillo, sí, Josefa, Castillo Castaño, Josefa. Josefa. Josefa, Castillo. Josefa Castillo. Josefa Castillo. La diputada, diputado senadora, no, no, no recuerdo, diputada electa donde los ciudadanos que votaron por ella para que representara, para que ella los representara en el Congreso, ella se va a, a trabajar en la superintendencia de seguros. Porque ahí hay más posibilidad de llevar y de emplear a los compañeros, como ella bien lo dijo. Ajá. Donde habla de que disminuyó el gasto de la institución, pero hay un aumento de la nómina. ¿Y cómo se explica eso? Pero aquí en San Francisco de Macorís, en nuestra pero, provincia... Eso puede ser, si tú bajas la calidad del servicio que da la institución, probablemente tú te economizas, pero aumentas la nómina. Aumentó la nómina en, en varios millones de mm. pesos. Pero hablar de aquí, de San Francisco de Macorís, en la provincia, y lo que tuvo que luchar la señora Dorina para poder obtener el cargo, que si es por representación, a ella era que le competía. Ir a ese Congreso, independientemente de lo que ella vaya a hacer o no. Estamos hablando de representatividad, porque yo entiendo que el voto que cada uno de nosotros damos y que nos fuimos a arriesgar en esos tiempos de COVID debía de tener el valor de que porque quienes, porque de la persona que obtuvo más votación, el, el legislador. Ese es el que debe de ir, no el que diga el partido que una bendita eterna, de que eh, fulano, mi hermano, mi amigo, trabajaron conmigo, yo tenía un equipo de gente y ese es el que debe de ir al Congreso. Oh, Pero no era por el amigo suyo que se supone que, que, que usted, Juan, Pedro, Carmen, fue a votar. Pero vemos al presidente hablar de la reforma policial en un momento en que se da una situación de impacto. Y que sorprende, que molesta e indigna a todo el pueblo dominicano. Forma una comisión de manera rápida. Que no sabemos si esto garantizaría los cambios y las reforma que realmente se necesita hacer. Partiendo de que esas personas son las idóneas o las adecuadas. O sea... Pasa una situación inmediatamente forma un, un equipo de gente. ¿Está esto previamente pensado? ¿Está esto previamente planificado? Más adelante lo sabremos. Cuando nosotros hablamos de cambio, hablamos de transformación, debemos de ser muy firmes en esto. Porque si tú vas a cambiar, tú no cambias un, un poquito, no. O sea, se supone que tú haces un cambio radical de las cosas que se entienden que están mal. Si yo hablo de cambio de instituciones, si tengo a un Peñaguaba que está dando 55 millones por ahí, que pidió perdón, que es que okay, ya se perdió en los cuartos, ¿no? eso no es un cambio porque tú lo estás dejando ahí luego de un error de ese nivel, de esa magnitud. Pero si permites, si permites que funcionarios o legisladores de tu partido votaron los ciudadanos para que ellos fueran y ustedes por detrás porque Luis Abinader, en el caso de la señora Josefa, él está consciente de que ella, de que los ciudadanos votaron por ella, porque él, él fue que la nombró en la Superintendencia, no fue Amado ni fue Danilo. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno. Mire, señorita, yo con, con mucha humildad le quiero quiero que me responda una pregunta. Adelante. Y los muchachos pidieran también. Eh, yo, yo estudié, yo soy licenciada. Yo tengo unos cuantos años ya. Soy mayor de edad, mucho mayor. Entonces yo quiero saber dónde se encuentran los millones. Porque yo solamente puedo puedo, eh, eh, de, puedo tener medio millón o, o me, eh, un cuarto de millón en mi vida productiva que tengo. ¿Cuántos años usted 10? tiene trabajando? Eh, trabajé 31 años eh, dando clases, soy maestra, soy licenciada, entonces yo quiero saber dónde se encuentran esos millones, porque sería bueno ya estar yo cómoda. No, mi, mi, mi doña, mi señor, es que aquí se habla de millones, aquí los funcionarios hablan de miles de millones. Pero recuerde usted, recuerde, amados, recuerde, Yerian, cuando estábamos hablando de las declaraciones juradas, que tú veías que cuatro mil millones, que fulano tiene tres mil millones, que dos mil millones, que mil millones. Y tú decías, pero ¿de dónde y de qué forma se puede conseguir tanto dinero trabajando honestamente? Si usted no ha descubierto un pozo petrolero, si usted no tiene... Eh, eh, si usted no es un jeque árabe, si usted no ha descubierto alguna mina o dueño de alguna mina, hablar de miles de millones como si nada, cuando aquí sabemos que para ahorrar un millón de pesos es mucha la carpeta que hay que dar, un profesional tiene que buscársela, sabérsela buscar muy bien como se dice en las calles para poder lograr una facilidad económica, una estabilidad una comodidad y un nivel de vida Que tú te sientas desahogado Y con lo que entiendes que quisieras tener en la vida Y eso no es tan fácil y Aquí en tres años, en ocho años se logra En tres no, en un año, en dos años Estando en el gobierno Y siendo un funcionario de nivel medio Entonces la cosa no es equilibrada, es justa No es justa ni es equilibrada Y hay un desvío Mire, Que nosotros hay esperamos, Cierro una... Amado Que en este gobierno del cambio estos, Estas cositas que destaqué no la sigamos viendo y que haya sanciones y régimen de consecuencias. Mira, a, a principio de la década del 50, Enrique Santos Discépolo, un escritor argentino, escribió una, un tema, un tango, que es una, una cosa que en cualquier época se puede aplicar, se llama cambalache, eso es, es dice exactamente lo que es la vida de este país o de cualquier otro país del hemisferio occidental, así mismo está la vida todos nos revolcamos en el mismo merengue, el merengue uh -huh. como un suspiro en el lodo, ¿verdad? bueno, terrible, eh, terrible sí, eh, sí. gracias Carolina, señores, vamos a los whatsapp, vamos adelante Carolina, a ver qué oh, dicen nuestros amigos a través de la red social y Belice Pantaleón desde Sal... bueno, Salcedo bueno, le, le, leemos a Belice que nos saluda, dice buenos días jóvenes buenos días y vamos a recibir la llamadita y luego seguimos con whatsapp, okay. buenos días Buen día. Buen día. Ustedes saben, escúchame, hermano. Ustedes saben que la chapeadora, ¿La qué? Pipí, ¿La qué? Ella lo vende en caro. No, ¿por pero qué es esto? cuando ella hacen pipí. No, no, hacen no, pipí no, no, no, no, no, no, no. no, no. Pero pésame amigo, pero esto es este un programa de televisión. ¿Por qué es esto? Pero respete a, a los televidentes. ¿por qué?